¡Muy buenas, gente! Estamos aquí en We Were Here. ¿Qué mierda es este, este? ¿Qué, Tony? ¿Qué es esto? A ver, cuéntame. ¿Qué es esto? A ver, a ver. Esto va de... De... Sí. ¿De un pedazo? Eh, no sí. Sí, jala. Sí, de... Bueno, supongo sí. que son exploradores, sí. ¿no? Sí. sí, son dos exploradores que están ahí perdidos en la nieve, ¿no? Ahora veremos el trailer un poquito. Y que entramos en una. No sé para qué coño. Entras a buscar refugio, supongo, en un castillo, ¿no? Tú te metes por una puerta y yo por la otra, ¿no? Y tú me tienes que dar pistas para que yo desbloquee unas puertas para que tú puedas. Bueno, un follónaco. En resumen. ¿No? Que vamos abriendo puertas, cerrando y es como un enigma, ¿no? Es como un room escape, entre comillas, ¿no? Para dos Hay dos ro sí. roles y bueno, ahora vamos a ver cuáles hay Bueno gente, esto sería las dos clases, ¿no? Esta sería la mía, o no, Eso estoy yo El explorador y luego el, el librarian, que sería el, el, el que lee la librería y tal El bibliotecario de toda la vida, ¿no? Bueno, vamos a darle, vamos a darle cañita, ready bueno, pues aquí nos cuenta un poco la historia, ¿no? De que somos un, unos esquimales que vamos por el desierto de, a, a, de hielo, ¿no? A ver, sí, sí, tira una bengala, como te va a ver mucha gente, ahí hay gente que pasea como para tomar una copichuela y te va a ver mucha gente. Y eso es lo que me has comentado, el castillo, ¿no? Que hay un castillo ahí que, bueno, que nada, que ahí está, para qué, para nada. Skype skip Si sí queremos pasar Pero vamos a ver la historia ¿No? Vamos a hacer Niam niam Eat them ¿Cómo lo veis esto gente? Paciencia Es un poco calmado ahora Pero se, se anima Se anima No os preocupéis Le da la mano Compi Colega Forever BC Y ahí hay, hay algo Que nos espía ¿eh? We were here Me tengo que quitar Para que lo veáis Yes, baby, yes. Bueno, pues ya lo tendríamos Reaparecemos aquí, ¿no? Y vamos a descubrir qué es todo lo que hay The answer, yes Molto bene Tenemos que coger algo para comunicarme con el... ¿Qué es eso? ¿Qué he escuchado? ¿Dónde está eso? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde qué es esto? ¡Anda! Eh, pulso V to talk. Torio, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Sí. Ahora, ahora, ahora, ahora. Bueno, pues hablamos ahí. hablamos, hablamos desde, desde el Discord, ¿eh? que aquí pulsar la B y de eso, os pues parecemos retrasados. Sí, sí. Vale, te cuento. En esta habitación donde estoy, tengo dos columnas con una especie de ojo encima, de color rojo los dos. La izquierda roja y la derecha también. Vale. Y aquí tengo el libro, ¿Sí? ¿no? Que me dice entre los ojos ¿Cómo, cómo? ¿Qué te dice? Entre los ojos entre los Y ojos. un cartel con diferentes patrones de ojos ¿Sí? Y entre los ojos hay símbolos ¿Qué te, qué te dice? O sea, eh, A ver, eh, vale Pero los, los, los ojos son rojos, ¿no? Dos rojos, ¿no? Vale, sí, nice, vamos bien A ver, A ver dime... Vale, aquí hay dos rojos Vale, ahí, ahí, ahí, esos, esos, esos, esos. Vale, hay un símbolo a la izquierda y a la derecha. Vale. El es, símbolo de la izquierda... Es... Es un... Como una especie de huevo... En horizontal... Tachado. Esto debe ser. Vale. ¿Uno? ¿Y el otro? Y el otro es como una palanca. Como una palanca es que tengo dos tipos de palancas. La palanca... Un poco. La palanca de tres, de tres rayas. Una, dos, o sea, de izquierda a derecha Es decir, abajo. abajo, empiezas por la izquierda con una inclinada hacia abajo. ¿Sí? Luego, ah, vale. una, una larga para arriba y otra para la derecha, inclinada hacia abajo. ¡Ole! Ya está, ya está, ya está, abierto la puerta, abierto la puerta. Vamos, vamos. Vale, a mí también se me ha abierto una puerta. Vale, vale. Hostia, me la ha cerrado, tío. ¡Eh, eh, <risa> Nos habrá puesto cloroformo el pavo esto y nos habrá dicho, venga, os he hecho una cama para que... <risa> Agilicéis la mentalidad Vale, tengo un cuadro aquí y unas piezas Que nos vamos a cagar para definirlas <risa> Ay, Vale, no yo, tengo muchos, yo tengo muchos cuadros oh, Que Se me ha caído, tío, la pieza Y ya está, y se ha vuelto What the fuck? Vale, tengo un cuadro te, te lo defino un poco, a ver si si, si, si si puedo, a ver Tiene la cabeza un cráneo humano, ¿vale? El cuello como una especie de Pájaro El culo Bueno, es como un mico, ¿vale? O sea, como un mono las piernas de, de mono, el culo de un caracol y la cola de... Bueno, como un rabo de, de, de perro. Es chungo este de cojones, ¿eh, tío? Vale. Los dibujos... ¿De qué? Son un candelabro. Un candelabro... A ver. Un candelabro, ¿cómo? Ahí tengo dos tipos de... ¿Con las puntas son redondas las puntas del candelabro? Sí, sí, sí. Bueno, pues este será primero, venga. ¿Una casita? Pero, ay Mierda. Coño. ¿Qué hará? ¿Qué? Vale. Perfecto. Luego una casita, vale. Una casita, una casita... Una casita con... Vale. La casita solo habrá esto, en principio. Que parece un monstruo. ¿No? Sí. Una, una cara. Vale. Perfecto. Debe ser este. Y una tortuga. Y una tortuga... Hay dos tortugas. Vale. Con cabeza, ¿no? Sí. Vale. A ver si es esto. Y se cae. Coño, ya. Eso es ahora que sí, ¿no? A ver, se me ha caído, espérate. Ahora. Yes, papi, yes. Bueno, ya lo tenemos. Tampoco, vale, tampoco es tan complicado, ¿no, gente? Ahora a ver si se me ha abierto algo. Vale, míralo. Que aquí tengo como una especie de. ventanillas, pero sin. nada. A ver. Vale, vale, aquí se me ha abierto a una puerta eh A ver, mira la hay una puerta pero me la, me la tapen y no puedo hacer nada ¡Eh! ¡Tengo agua! ¡Eh, eh, eh! Coño, que va contra sí. el logo esta Vale, vale, vale, vale, vale, vale Tengo un color tengo... aquí, pone green. green Green Green Green Verde Es decir Oye, Tú tienes una ¿qué verde tenés? Yo tengo verde, bueno, la puerta es verde, no sé si tengo que hacer algo, hay unas tuberías que no puedo hacer nada ¿Qué tienes tú? Ay, ay, ay, tú corre ¿Qué tienes tú? ¿Qué, qué, qué es lo que ves tú? A ver, A ver si Yo tengo tres válvulas Tres válvulas, que son sí. Una azul, ¿Sí? una roja y una amarilla Tío, azul y amarillo la tengo que ver las que sean para sí. vestir, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Oh, es verdad! Pues ya está, coño, ahí sí, nen. Yeah, si no. Papi, yes. Vale, vale, pues ya está. Me lo intuía, eh, no sé. Corazonadas mías. Bueno, el agua aquí. ya lo sube, ¿no? No, no, ya, ya, está, ya está, ya está, ya se me ha abierto la puerta. Voy, voy a cruzarla, ¿vale? Vale, ahora aquí hay como una especie de, de esto. Que se me ha cerrado una y se me ha cerrado la otra. ¿Y ahora qué? ¡Ábrete, papi! Vale, pues ya lo tendríamos, ¿no? Y ahora... ¿Puedo tirar para atrás? ¿Para qué quiero ir para atrás? Si igualmente no puedo salir. Soy tonto también. ¡Ole! Bueno, tenemos una puerta de color blanco. ¿La abro? Tengo una palanca aquí. Ábrala, a ver qué te encuentras. ¿Cómo así? Vale, pues... Pues nada. Hago la, la del pulpo, ¿no? Sí. Esta puedo, esta puedo. esta. Vale, pone... Bring down the green light. O sea, que, baj que apague las luces para... WTF Para que me guíe Vale Bueno, hostia, aquí al suelo hay una... Una brújula indica, me, me indica... Me eh, indica... La roja, que sería al norte, supongo Para arriba, o sea... Al texto Y Tengo un caminito a la izquierda y un caminito a la derecha ¿Para dónde tengo que ir? ¿Me lo tienes que decir yo, tú, o me lo investigo a... Supongo me... que yo, a ver Dime, aquí, ¿Qué, aquí, ¿qué, más, aquí, ¿qué tienes? Aquí hay un cuadro de un perro con tres velas encendidas. ¿Un cuadro de un perro con o sea, tres ve, O sea, ahora voy, he, he tirado todo recto y en la, en la de esto de la brújula puedo ir a la izquierda Uf. o a la derecha. Giro a la derecha, hay un pasadizo y luego tengo otro que baja. Y puedo ir recto que también puedo ir a la izquierda. ¿Vale? Voy a girar primero a la derecha a ver qué me encuentro. Espérate, espérate, espérate, espérate. espérate. Me, espero, me espero, me espero, me espero, me espero, me espero. A ver. ¿Eso no? Esto no hace nada, ¿no? Sí. Dime una cosa, a ver. Te digo, te digo, te digo. ¿Dónde estás tú? Sí, ¿dónde? ¿Cuándo has entrado? Sí. ¿A la izquierda? A la izquierda. ¿Tienes sí. escaleras? Sí, ya es, correcto. Vale, entonces, entonces, este mapa que tengo delante es el tuyo. Vale, dime. ¿Tu intención es llegar a la final? Sí. Por lo que ahora tienes que ir. En el primer, el primer cruce que tienes. ¿Cruce? ¿Tienes que tirar? Tengo un libro aquí a la de... no puedo hacer nada. Vale. Vale, el cruce esto a la es, derecha, es, supongo. ¿Estás es en la entrada? Sí, estoy en la entrada. Abajo las escaleras, dices, de la izquierda. No, no, no, no, cojas, ninguna, no cojas ninguna escalera. En la entrada. Sí. Tienes la escalera, las escaleras de la izquierda ¿Sí? y para la derecha, pasillo. Sí. Ves a la derecha. Sí. Y cuando ves unas escaleras, bájalas. Vale, las bajo. Vale. Tendrías que encontrar agua azul. Es una X marcada. ¿Por qué es marcada. Ah, mira, esto es una palanca, la, la, la tiro. Tírala. Ah, y es papillas. Yes. Vale, ahora que he hecho. Más vale. vale, ahora dame un segundo. ¿eh? Te lo te lo Tiro un poco para atrás. No, no, no, no. Quédate ahí. Arriba vale, vale, aquí. Que miro. Dímelo, papi, ¿para dónde tengo que ir a tú sabes? Tengo que indicar el caminico. Vale. Lo que tienes que hacer ahora es volver a la entrada Volver a la entrada, correcto, ya estoy ahí, vale Perfecto, ¿dónde te Vale, sube las escaleras de la izquierda ¿La subo o la bajo? Subes Subes... Vale, sube. Bueno, tira por las escaleras de la izquierda Vale, sí, ¿qué más? Vale, encuentras otras escaleras a tu lado, ¿vale? Sí, correcto, subo Vale, siglas ¡Oh, coño, he visto algo ahí! ¿Qué coño era eso? No sé, yo solo tengo un mapa No me jodas, tío Vale, tú sigue Sí, y ahora que. Tienes, tienes unas escaleras a la izquierda y un pasillo para la derecha, pues, ¿verdad? Sí, voy a el pa pasillo, sí, sí, correcto. Tira para la derecha. Sí, vale, y ahora. Sí. Mira, la puerta azul. Nice, nice, nice. Pero está abierta, ¿no? Sí, correcto. Vale, sí, ahora claro. tira. Ahí es la verde, ¿no? Ahí, he visto. Y cuando pases las escaleras, tendrás Mira, una puerta verde abierta, pero no las cruces. Vale, sí, vale. Tendrás que encontrar, tendrías que encontrar una palanca verde. Vale, tiro la palanca verde. Que ahora supongo que no podré pasar, correcto, ¿vale? Y ahora tengo que te te cierra vale, sí, te cierro la puerta y te abre otra, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué me abre? Entonces que volver al principio voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Y volver a activar la palanca azul. Voy, voy, voy, voy, voy. La, la azul, otra vez. Ah, claro. ¿La azul? ¿Por qué? Ah, ¿por sí, aquí? porque delante vale. al, al avanzar, donde está la palanca vale. azul, al avanzar tendrás otra palanca otra puerta ya. azul. Cierro, a. Uh, cierro el azul, ¿no? Bueno, la, la, sí. la vuelvo Vale, perfecto, perfecto. Y ahora sigue el camino hacia adelante. Vale, perfecto, y ahora tiro. Ahora, vale, vale, vale. Ok. Vale, vale, vale. Tiro para recto, vale. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Y ahora, derecha, derecha. ¡Hostia, coño! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Hijo de puta! Okay. Madre mía, a, a, no sé, he visto una hombra pasar de, de, de, de, de, pas de pasillo a pasillo. ¡Hijo de puta! ¿Sabes okay. qué? el vale. perro. Ahora tendrás que estar en una sala grande, ¿no? Sí, correcto. Que correcto. De puedo haber las escaleras. Sí. ¿Puedo ir a la izquierda o escaleras? ¿Qué hago? Escaleras. escaleras. Y aquí va una palanca roja que le va a haber ahí dentro. A ver, aquí no veo nada. Aquí tampoco. No hay nada aquí, tío. Está entre una caja y un barril. Pues a ver si, si está por el otro lado. A ver. Coño. Vale, esas escaleras, no, bajar las escaleras. Vale, que no había visto sí. esto. Vale, vale, vale. Y aquí supongo que está la roja, mírala. Oh, gente. Vale, claro. ahora has cerrado la roja que tienes. ¿Vale? No la he visto, ¿Verdad la que roja tienes, aún? Tienes, una pu tienes un pasillo que puedes seguir, ¿verdad? Sí, por aquí. No lo sigas, no lo sigas. Esa puerta la acabas de cerrar ahora, ¿vale? Vale, perfecto. Tienes que volver a la, a la palanca azul. Vale, a la palanca azul otra vez. O sea, sí, tienes que ir a la palanca todo? azul. Sí. Vale, vamos ahí, oh, luego me estoy liando aquí, que flipas, en ¿eh? tantos pasillos tranquilo tranquilo, tranquilo Sí, claro, pero si no sé dónde estoy <risa> Mira, aquí estoy debajo de la puerta azul, vale Vale, sigue recto, no tiene ah. pérdida Tengo que ahora, dices, activar la azul Sí, y cerrarás esta puerta y abrás la otra, que es por donde tienes que pasar ahora ¿no? Vale, vale, vale, vale, vale, vale Mira, cierro la azul Vale, bueno, venga Vale, ya, ya ¿recuerdas? Tengo que... sí. ¿recuerdas dónde está la palanca verde? Sí, voy Pues tienes que ir ahí Voy, voy, voy, voy, voy. Vaya lío, vaya lío, nen. Buah, que no me salga otro bicho de esto, es que me muero, eh. Me da un ataque ahí mismo, eh. Yo es que soy muy cagado, gente. Soy muy, muy, muy cagado. Si no, que te lo diga el mister. ¿A qué sí, Tony? Vale, mira, eh. ¿Tengo... Juego de terror. Tenéis que pedirle gameplay de terror, eh. Sí. ¿Eh? Déjalo en los comentarios, por favor. Sí, sí. Gameplay de terror. <ríe> Perro. Vale, pues ya estoy, ¿no? A ver, salgo por aquí y tengo la, la, la roja abierta. ¡Anda!